Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter, en el capítulo de hoy vamos a estar viendo cómo crear y utilizar animaciones hechas con Flare. Flare es una herramienta de diseño y animación creada por la gente de 2 Dimensions que nos permite realizar animaciones muy fácilmente que luego podemos integrar a nuestra aplicación. Estas animaciones son muy completas, muy potentes, si miramos ya el video este de intro que nos presenta podemos ver cuál es el potencial de las cosas que podemos, que podemos crear para usar en nuestra aplicación desde logos de introducción a controles animados a personajes completamente animados peleando y todo depende de nuestra capacidad para diseñar y animar. En mi caso no es muy fuerte animar y diseñar, por lo tanto el ejemplo que voy a hacer va a ser bastante trivial. Si bien estuve luchando dos semanas con la interfaz, las cosas que soy capaz de lograr es bastante limitada. Flare a su vez no es algo exclusivo de Flutter, soportan otros runtimes como algunos engines de juegos donde lo podemos utilizar, por lo tanto esas animaciones pueden ser útiles en nuestro contexto. Las herramientas son gratuitas con algunas limitaciones, en realidad la limitación es que los archivos que creamos son públicos, pero si no, por un módico precio mensual, podemos mantener privados nuestros archivos, lo cual me parece bastante lógico. La documentación y los tutoriales son bastante completos, aunque algunas cosas se me han quedado cortas y no he encontrado cómo hacerlas. Y es una comunidad que es bastante activa, sobre todo en Flutter, porque nos permite hacer cosas muy copadas y hay muchos videos dando vueltas sobre este tema. En esta primera parte del video vamos a trabajar un poco sobre la interfaz, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a tratar de preparar una animación para luego usarlo en una de nuestras aplicaciones de Flutter. Crearse la cuenta es totalmente gratuita, yo ya la tengo creada. Y cuando venimos acá tenemos dos opciones, una es crear una aplicación en Flare y otra en Nima. La diferencia es que Nima no es vectorial, y por lo tanto no nos interesa a nosotros, nos interesa la vectorial porque una animación hecha en vectores, después si nosotros escalamos la imagen dentro de nuestra interfaz todo se puede escalar proporcionalmente sin pérdida de calidad, por lo tanto es mucho más interesante para una aplicación mobile que utilizar archivos de Bitmap. Apenas creamos un nuevo archivo, nos pregunta si queremos que sea público o privado, si seleccionamos privado nos pide contratar un plan, el cual no tenemos, acá podemos ver que sale 14 dólares por mes, el más barato. Por lo tanto vamos a dejarlo público ya que no nos interesa mucho ocultar nuestro trabajo. Otra opción que tiene interesante es que nosotros, como siendo un archivo público, podemos permitir que otros hagan un fork de nuestra animación. Un fork sería un trabajo derivado para hacer su propia animación y así, por ejemplo, mejorarla o sacar una animación que nosotros no hicimos. Y este link que queda acá nos permite copiarlo y pasarlo para compartir eh, la página pública del trabajo que vamos a hacer y que otro pueda acceder a él sin ninguna restricción. Después vamos a recorrer un poco la galería de, las, de los archivos públicos que hay en Flare para ver algunas animaciones que sean interesantes. Le vamos a salvar y a partir de ahí ya queda, crea, queda inicializado nuestro proyecto y podemos empezar a trabajar. Flare tiene tres secciones, la sección de la izquierda donde podemos trabajar con los archivos del proyecto en el medio vamos a tener el artboard que va a ser el diseño que vamos a, en el que vamos a trabajar y a la derecha siempre vamos a tener propiedades. Acá arriba tenemos una herramienta de selección que nos permite cambiar en el modo si estamos en el modo de diseño donde vamos a dibujar o en el modo de animación donde vamos a animar nuestros diseños. Cuando estamos en modo diseño tenemos varias formas, podemos importar archivos SVG, lo cual es reútil porque hay un montón de archivos sin copyright que podemos utilizar para empezar a trabajar en nuestros diseños o si somos diseñadores o trabajamos con un diseñador que trabaja no sé, en Illustrator, en Inkscape o cualquier herramienta vectorial nos puede dar los archivos SVG, nosotros los importamos y después los animamos, los animamos sin tener la necesidad de dibujar todo directamente en el canvas. Cuando se trata de dibujar, por defecto trae herramientas simples como dibujar figuras, tenemos un lápiz que nos permite modificar las figuras, podemos agregar más de un artboard, podemos agregar huesos para poder hacer animaciones con tipo esqueletos, eh, nodos que se linkean también con los, con los bones, con los huesos y el solo no estoy seguro porque no lo he usado mucho. Vamos a empezar con lo más simple de todos, que es dibujar un rectángulo en el medio de la pantalla. Cuando seleccionamos el rectángulo, podemos ver atributos como su posición, su tamaño, su escala. Podemos definir de qué color queremos que esté pintado. Podemos cambiar cosas como el grosor de la línea, por ejemplo, vamos a llevarlo a 5. Podemos cambiar cómo queremos que terminen las líneas si queremos los bordes redondeados. No sé si se llega a ver, pero si hacemos zoom, ahí el borde de la línea cuando doble está redondeado. Ahí está cuadrado y ahí está con un chamfer recto. Podemos hacer cosas como hacer un trim del pad que significa dibujar una, un porcentaje solamente del pad por ejemplo, o dejarlo sin hacer un trim, sin recortar, en fin, tiene un montón de herramientas que nos pueden servir. Básicamente, si yo sigo agregando figuras, voy a poder tener diferentes objetos con los cuales trabajar para después hacer una animación. Y hasta ahí es lo que les puedo contar sobre dibujar, porque realmente pueden observar mi canvas, que es bastante precario. No se preocupen, después vamos a trabajar con un SVG y todo va a ser mucho más bonito. Cuando ustedes cambian ahora al modo animación, acá aparecen dos cosas nuevas. Por un lado acá aparece una guía de tiempos con algunas operaciones y acá aparece otro, otro recuadro donde vamos a poder trabajar sobre la interpolación que ahora vamos a ver bien qué es. Para animar tenemos diferentes opciones. Si nosotros seleccionamos un objeto, acá podemos ver que en este objeto podemos trabajar en animar la posición, el tamaño, la escala, la rotación, el redondeo de las esquinas, la opacidad, el color, el color de la línea, cuál es el grosor de la línea y tenemos efecto de transformación sobre esa misma línea. ¿sí? Son las propiedades que vamos a poder animar. Si seleccionamos el círculo, pasa algo parecido. Eso va a depender siempre de qué objeto querramos animar. Acá abajo vamos a ver los objetos que tenemos animados y acá a la izquierda tenemos las animaciones que tenemos definidas estas animaciones podemos tener más de una animación por, a, por proyecto o por archivo y después nos va a servir en el código para decir qué animación queremos ejecutar por ejemplo si tuviéramos un botón de selección tipo on off podríamos tener una animación que sea para ir de on a off, una animación para estar idle sin hacer nada en el on, podríamos tener una animación para ir del off al on y una para estar idle en el off. Es decir, podríamos tener cuatro animaciones y según la interacción del usuario podríamos ir definiendo cuál de esa, anima, cuál es, cuál de esa animación es la que queremos que se ejecute. Por ejemplo, yo esta la puedo renombrar y decir que es la animación de idle que es cuando no está haciendo nada esta animación. Luego puedo seleccionar un objeto como el rectángulo y empezar a definir qué es lo que quiero que haga mi animación. Supongamos que lo que yo quiero hacer es que cambie de color a medida que avanza la animación. Entonces para eso, como yo me, me muevo al cero, y lo que quiero hacer es decirle qué color quiero que esté en el cero. Para eso vengo y fijo acá con estos triangulitos, lo presiono y eso me genera un key point en el gráfico donde fija el color de este elemento en este punto de la línea de tiempo dado. Por ejemplo, después yo quiero que al, a los dos segundos yo quiero que esto sea de otro color entonces puedo agregar otro key point y en este punto decirle cuál es el color que yo quiero. A partir que yo defino esas dos cosas ahora cuando yo me muevo entre medio de estas líneas vean como el color verde va cambiando a rojo y de rojo paso a verde de manera automática. Lo que está haciendo Flare es una interpolación del valor de inicio y el valor de fin entre estos dos puntos y esa interpolación se está haciendo de manera lineal. Yo podría hacer la cúbica y darle cualquier efecto que quiera con las, con las líneas de la cúbica. De esa forma se va un poquito más rápido al verde, se mantiene y termina saliendo rápido. Si yo ejecuto esta animación, vean que después del rojo la línea sigue, eso es porque mi animación no está restringida. En este caso está restringida a 10 segundos. Vamos a decirle que queremos que dure 4, que es el máximo, nuestro máximo. Y yo, por ejemplo, podemos venir al final, volver a seleccionar nuestro elemento y volver a agregar un keypoint y volver al color rojo. Pero supongamos que yo no sé cuál es el color rojo exacto que tenía, lo que yo puedo hacer es seleccionar el punto del cual quiero partir, apretar control C para copiar, ir al final y apretar control V. De esa manera, estos, el keypoint se copió y ahora nuestra animación interpola de rojo a verde y de verde a rojo. Si además le digo que la quiero hacer en loop, la podemos dejar ahí infinitamente y va a ir cambiando entre dos colores. Con esta técnica muy simple de seleccionar una propiedad y agregar puntos, podemos nuevamente, por ejemplo, agarrar nuestro círculo y decirle que al principio de todo lo queremos en la misma posición donde lo dibujamos pero a los dos segundos le podemos decir que lo queremos tocando acá el borde inferior de nuestro canvas y nuevamente al final de nuestra animación lo queremos en una posición que sea igual a la inicial nuevamente selecciono el punto inicial lo copio, vean que acá la selección, el cuadradito se pone azul respecto del de arriba para que vean cuál es el seleccionado. Me muevo hasta el final, selecciono el destino y, le pres y presiono Command, Command o Control B. Nuevamente tengo una interpolación, baja y sube. Obviamente esto para que se note un rebote. Podríamos hacer una cúbica bien exagerada que pase para el otro lado. Y si, y si corremos la animación. Esto demuestra cuando yo le digo que no sé animar. Y tenemos que animar la salida también. Siendo cúbica. Que vuelva muy rápido. Y se vaya acomodando. Por ejemplo ahí. De esta manera tengo dos elementos animados en la pantalla al mismo tiempo y donde están cambiando sus propiedades. Obviamente ya les anticipé que yo no iba a ser bonito. Como mis capacidades de animación son bastante limitadas vamos a tratar de ver algunos ejemplos realmente interesantes sobre qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Si venimos al menú de hamburguesas y vamos a la parte de Explore, acá podemos empezar a ver algunos diseños interesantes que empiezan a asomar. Vamos a empezar con este de Switch Daytime, que la verdad me pareció muy groso y refleja un poco lo que yo les decía sobre los diferentes estados que puede tener una animación. En este caso, como verán, está corriendo la animación que se llama Night Idle, es decir, que como que estuviera de modo noche y vean que la animación tiene unas pequeñas estrellas fugaces que pasan, lo cual le da un efecto muy copado, y si en el código nosotros le diríamos que switché al día, por ejemplo, se ejecuta esa animación donde hay como un deslizamiento, vamos a ponerlo más lento, Vean cómo empieza a cambiar el color de fondo. Las nubes empiezan a entrar y la luna como que se presiona y golpea contra la derecha y rebota en un sol. Si quiero, una vez que termina esa animación, deberíamos switchear a, deberíamos cambiar al Day Idle, que es el sol medio que vamos girando y como que late en un poquito los, la parte amarilla. Y si quiero pasar a modo noche, la animación es parecida, pero hacia el otro lado, donde el sol choca y se convierte en una luna. Vamos a abrirlo en Flare. Esta es la parte interesante porque podemos aprender, podemos crear un fork si quisiéramos trabajar en una versión propia. Y siempre hay que tener en cuenta esto de la licencia que en general los que son públicos son este CC by Attribution, ya que deberíamos darle crédito a el señor este por el trabajo que hizo. Si vamos a la parte de diseño, vemos que acá tenemos los diferentes elementos de la animación. Por ejemplo, esta es una de las estrellitas que entra en la noche y tenemos las nubes, las estrellas en los puntitos vamos a encontrar todos los elementos que existen en este dibujo. Y si vamos al nivel de la animación, podemos ver los diferentes puntos que a medida que vamos avanzando, podemos ver qué fue lo que fue cambiando. Por ejemplo, en este caso, cambió esta estrella y la podemos volver a mover, luego a la otra estrella, etcétera. Si venimos al Play, al, a la parte de día, vemos los diferentes puntos de las nubes que es para que suban y bajen. Y acá podemos ir viendo cuál es cada componente que estamos animando. Otro ejemplo es este robot que estaba en la página de inicio. Como pueden ver, está totalmente hecho en Flare también. Y lo podemos incorporar, pero está hecho en Nima, perdón este. En lugar de ser vectorial, está hecho con rasters, con bitmaps. Tenemos gente que utiliza esto para hacer páginas de splash animadas. Mientras carga la aplicación, aparecen algunas animaciones simples. Tenemos botones de login con animaciones. Tenemos personajes. Con animaciones bastante complejas. Piensen en que combinando esta animación con en algún momento con la del teléfono tenemos un efecto muy copado que podemos agregar a nuestra aplicación. Y en fin, podemos seguir así. Les recomiendo que entren acá, este switch también me gusta mucho con las Smile. También es súper interesante para investigar y ver cómo está hecho, ya que es una animación bastante simple. Pero tiene, no sé si llegan a ver el detallito cuando termina, que la carita triste tira una lágrima ahí super copado ese efecto Algunos personajes este creo que también es Nima ahora ya volví a mi new file hice una limpieza de todo lo que habíamos hecho y lo que hice fue importar un SBG, que es el mismo SBG que utilizamos en la aplicación de control de gastos si no vieron el video se los dejo por acá arriba y es el, el y es la imagen que utilizo en la splash screen, yo esta imagen simplemente la puedo arrastrar y tirar sobre mi canvas y como ven obtengo un montón de shapes que ya vienen en el SVG las cuales yo puedo trabajar individualmente para animarlas y obtener una splash screen un poco más divertida. Vamos a pasar al modo animación. Vamos a borrar algunas cosas que hicimos de pruebas y vamos a dejar esta animación idle, que va a ser apenas abrir la aplicación, que nos muestre una animación. La idea es que estas barras suban y bajen. Para eso vamos a seleccionar la primer la primer barra y vamos a cambiarle un poco el tamaño. Pero antes de eso, como pueden ver, Todas las operaciones se realizan a partir del punto este donde están las dos flechas es decir, si yo roto, se rota en el centro S. y si yo escalo, como pueden ver, escala de manera igual para arriba que para abajo Lamentablemente no encontré cómo cambiar este pivot o cómo hacer para escalar en una sola dirección pero si alguno lo sabe, me lo deja en los comentarios. Para estos casos es muy útil mostrar la regla y podemos tirar una regla simplemente moviendo el mouse por el, acá, el lado izquierdo y luego haciendo clic para fijarla. Entonces vamos a hacer una regla en la parte inferior y de esa forma podemos volver a acomodar nuestros elementos luego de cambiarles el tamaño. Vamos a hacer un poco de zoom y vamos a empezar a trabajar sobre nuestros elementos vamos a bloquear el tamaño de todos los elementos en el primer recuadro, ya que lo vamos a querer cambiar. Y también la posición, porque los vamos a tener que mover para arriba o para abajo, para asegurarnos que queden todos tocando siempre en la parte inferior. Una vez que hicimos eso, vamos a ir a las, vamos a ir a la marca de los 2 segundos y vamos a empezar a trabajar sobre estas líneas, la primera la vamos a hacer crecer, vamos a cambiar el alto Por ahí. y luego la vamos a mover hacia arriba, procurando que no se mueva durante la transformación. ¿Mm? Ahí estamos teniendo un efecto de que la barra crece, vamos a ir a la segunda barra, y luego nos aseguramos que no haya movimiento horizontal, vamos a la tercera, esta la vamos a achicar muy poquito y vamos a terminar con las otras, vamos a hacer un poco de zoom out y vamos a ir viendo qué es lo que estamos logrando. Cuando pasa estas cosas que no nos quedan exactamente bien alineados, podemos seleccionar un ítem y con Alt y las flechitas podemos ir corrigiendo la posición exacta del marcador de la animación. Y de esa manera vemos que todos nuestros elementos están casi a la misma altura. A corregirlos para que estén todos a la misma altura. Y ahora sí, nuestra animación... se completa. Para la animación inversa lo más fácil es seleccionar todos estos elementos y lo podemos hacer seleccionando con un recuadro o podemos cliquear el primero que es un seleccionar todo, le damos a copiar, vamos a la marca de 4 segundos y le damos a pegar vamos a definir que nuestra animación dura 6 segundos para que haya 2 segundos sin que pase nada. Lo ponemos en modo loop y le damos play. Ya tenemos la parte de las barras. Ahora lo que queremos hacer es mover nuestros puntos primero, por lo tanto vamos a fijar la posición solamente, porque estos solo se van a mover. Una vez que fijamos nuestra posición, nuestras posiciones iniciales, volvemos a nuestra marca de 2 segundos. Y empezamos a seleccionar nodo por nodo. bloqueamos la posición y levantamos el punto a la posición donde queremos dejarlo. Si no, apretamos el lock y directamente lo movemos. Vean que a la derecha el lock se puso solo. Por lo tanto, no es siempre necesario lockear la ubicación. Yo siempre encontré más fácil hacerlo así porque siempre me olvido y después me encuentro en problemas porque modifico cualquier cosa en cualquier lugar. Muy bien, tenemos nuestros puntos ahí. Y necesitamos ahora entonces copiar todos nuestros círculos, ir a la parte de 4 y pegar las posiciones originales. De esa forma todo sube y baja. Por último, para que esté completa la animación de gráfico, tenemos que animar esta línea y esta línea tiene una particularidad es que si yo muevo la posición de la línea, la línea se mueve toda como un, como un solo objeto. Si yo quiero editar los vértices, tengo esta propiedad que se llama Edit Vértices, donde yo puedo cambiar propiedades individuales y esto vale para casi todos los que son polígonos. Es decir, yo tengo por ejemplo una estrella, puedo mover los vértices de una estrella y convertirla en otro objeto, haciendo una animación de una estrella a un cuadrado, por ejemplo. Voy a venir a mi marca de 2 segundos, le voy a dar de vuelta a Edit vértices y ahora sí, vean que me aparecen los puntitos estos blancos. Por lo tanto, yo puedo mover individualmente cada uno de estos a la posición que yo quiero. Lo que va a pasar acá, que en lugar de hacer una transformación de un objeto en objeto, va a transformar vértice a vértice a las posiciones nuevas que les estamos dando. Sobre estas posiciones tengo diferentes opciones. Puedo dejarlo así como está, como con líneas rectas, o podría transformar en algo en una curva de Bessier y hacer un efecto más interesante, que la curva se mueva más suave, podría hacer un montón de cosas. Cuando termino de editar, le doy a Don y me estaría faltando venir al pat inicial. Este es el objeto. Copiar. Ir a los 4 segundos, pegarlo. Vamos a acomodarlo que me quede un poquito fuera, ahí está, y vuelve a su formato original. Si ahora le doy a la animación, se mueven las barras, los puntitos y la forma de la línea de manera simultánea. Vamos a renombrar, acá me quedó una animación que no existe, esta la vamos a borrar y ya con eso tenemos nuestra animación hecha, si tuviéramos necesidad podríamos crear otras animaciones, pero en este caso no es necesario. Con esto lo que tenemos que hacer ahora es exportarla en un formato que nos permita utilizarlo en nuestra aplicación de Flutter. Para eso venimos a este iconito de export. A partir de ahí, lo que vamos a hacer ahora es ir a Flutter y lo vamos a integrar en nuestra aplicación. Acá ya estamos con nuestra aplicación de gastos. Esta era la pantalla de login en la que había estado trabajando en su momento y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esta imagen estática con la que acabamos de crear en Flare. Ya importé el archivo que bajé, lo renombré como login-background-flr2d y para poder utilizar este tipo de archivos lo que tenemos que hacer es instalar primero el paquete de Flare Flutter, para eso vamos a ver nuestro pavSpec YAML y vamos a instalar el paquete Flare Flutter. Una vez que hicimos el package get, lo que queremos hacer es importar el paquete de flare dart e importar la clase actor. Vamos a buscar reemplazar la imagen que teníamos anteriormente que era un PNG con un objeto de tipo flare actor. Este objeto recibe el nombre de un archivo como primer parámetro. Si salvamos esto y reiniciamos nuestra aplicación, vemos que para empezar tenemos un problema de render. Eso es seguramente porque necesitamos decirle a esta imagen cuál es su tamaño. Vamos a ubicarla dentro de un container y decirle que mide 200 de alto para empezar. Y vamos a decirle que mide de ancho 200 también. Reiniciamos la aplicación y ahora nuestra interfaz no se rompe al menos lo que necesitamos decirle ahora es necesitamos decirle ahora cuál es la animación que queremos que se ejecute y le vamos a decir que es el IDLE es el nombre es el nombre que le dimos en la lista de abajo de animaciones de nuestro archivo flutter. ahí me di cuenta de algo mientras devagueaba porque me daba este error y no aparecía nada y vi que tenía el archivo .flr2d eso es porque yo cuando fui a exportar puse download files y ese download file lo que hace es bajar el proyecto completo donde yo puedo después volverlo a importar y trabajar en modo de edición no es el export para usar como animación por lo tanto este lo tenemos que borrar si usamos export directamente nos baja el archivo .flr que es el que queremos usar, que es el que tiene las animaciones Vamos a reiniciar la aplicación para que se suban nuevamente los assets y ahora sí, ver qué es lo que pasa. Ahora sí, cuando se ejecuta, como pueden ver, mi interfaz está animada. Vamos a ver si ahora puedo sacar este container sin que se rompa nada. No lo puedo sacar. Vamos a tener que simplemente restringir la altura. Ahora sí, como pueden ver, mi pantalla de login cambia algo la hace un poquito más interesante, por lo menos, llamativa al que el usuario le, el movimiento le gusta entonces podemos llamar la atención y podríamos trabajar también en un botón de sign in, que cuando lo cliquemos salga alguna animación rara si tenemos un flare actor y en algún momento le cambiamos la animación lo que hace este actor detecta que estamos cambiando de animación y ejecuta la animación cómo hacer eso lo vamos a hacer en otro capítulo donde seguramente trabajemos con este botón o con otro dentro de la aplicación para soportar un botón que tenga animaciones y múltiples estados. Bueno gente, eso va a ser todo por el capítulo de hoy. Espero que hayan disfrutado y les haya gustado esta técnica para agregar animaciones y que la puedan aplicar por supuesto, ya que si tienen un poco de gusto creativo, que no es mi caso nuevamente, van a poder hacer cosas muy grosas y visualmente muy llamativas para sus usuarios. No se olviden de darle like, suscribirse y dejar cualquier duda que tengan para futuros episodios. Sin sí, nada más que agregar. Nos vemos la semana que viene.